Que lo hago de 10 y que el estilo traigo fino. Hace rato que voy bien, nomás que era con todo volvimos, wow. Sigo sin que me pisen, pisando fuerte sobre el ritmo. No me importa que opinen, total sigo paso de brillo. Chico trapa, chico, trapa. Habla mucho, pero no se destacan, wow. No sé si es que son hamaca. Pasa que no sé si suben o bajan, wow. Chico trapa, chico trapa. Saben que no me pesa la casaca, guau. Wow. Dejando las cosas claras, cartas de gira. A mí se descartan Yo le clavo los sonidos, habla mucho pero no sé lo mismo Dejen de hacer lo que digo, hablan de mamá en mal al oído Me tomaron de caído, pero de la música no me olvido Lo que la había traído Acostumbro tiro al lo de corrido Subiendo de movimiento, solo me falta mariendo A solo tengo corriendo De críticas me alimento Está por llegar mi momento, siempre leí, siempre ando fresco Luces apagadas, las trillas siguen encendidas. Se están quedando en las ruinas por mi lugar todo ría, Me la jugué sin fumar porquería. No soy lo que ellos querían, por eso estoy más arriba. Ahora me tienen en vía, le pego con melodía. ¿Quién lo diría? Chico trapa, chico trapa. Jala mucho, pero no se destaca. No sé si es que es una maca. Pasa que no sé si sube o no bajan. Chico trapa, chico trapa a la casaca dejando las cosas claras cartas de heiter a mí se descartan ahora eso hablan y no escucho porque no les creo solo creo en dios la tenemos clara ponemos la cara cada vez que piden más de flow ustedes flashean pero no hace nada acá se sueña con tener un show saben bien que acá nadie nos para nosotros seguimos para cumplirlo chico trapa chico trapa habla mucho pero no se está cangua wow. no sé si es que suena maca pasa que no a casa